Lo mejor de tener casa nueva es llenarla de amor y tranquilidad. Eso nos decías todos los días. Papá, gracias a tu manera de prever en la vida, hoy tenemos nuestra casa propia. Mi amor, gracias por pensar siempre en mí y en nuestra familia. La pérdida de un ser querido puede llegar en cualquier momento. Por eso, cuando estás protegido con un plan exequial prever,